afortunadamente le reconocí enseguida aquel viejo quería entrar en mi vida y le cerré la puerta cortésmente y le pedí que no volviera de repente pero él siguió insistiendo impertinente quería la fuerza abordar mi vida y entonces la puerta la cerré de golpe y el golpe en la nariz lo dejó torpe. Hace tiempo que no volvió el viejo y me quedé con el joven. Desde entonces años cumplo y no lo siento. Trabajo, vivo, sueño, creo y no me lamento. Lo que me traía el viejo era añoranza. El viejo me traía desesperanza, me angustiaba con sus achaches, me quitaba lo mejor de la bonanza. Trato de no dejar que me gane la partida, procuro que sus naturales achaches no logren abrirme más heridas. Me queda cumplir en paz lo que me quede de vida. Me quede lo que me quede, lo cumpliré lo que me quede de vida. Hace tiempo que no volvió el viejo y me quedé con el joven. Desde entonces años cumplo y no lo siento. Trabajo, vivo, sueño y creo Y no me lamento Y no me lamento